Eh, bueno, buenas tardes, estamos con Daniela Reyes, eh, de nuestra región también, Argentina. Eh, Daniela Reyes es estudiante de doctorado, de, eh, doctorado en Ciencia y Especialidad en Matemática Educativa del CIMBESTAB en México. Y eh, bueno, nosotros quisimos hacerle esta entrevista porque ella fue la, una de las coordinadoras del proyecto nacional impulsado por el CIMBESTAB y el Instituto Politécnico Nacional, que se llama Especialización de Alto Nivel en la Profesionalización Docente en Matemática de Secundaria eh, en México. Entonces, el, eh, esta sería como una continuación de la entrevista que hicimos al profesor eh, Ricardo Cantoral y en este caso vamos a, a abordar temas más específicos de cómo funcionó este proyecto. Entonces, eh, bueno, primero nos gustaría preguntarte eh, de qué manera se financió este proyecto. Bueno, ante todo gracias por la invitación. Eh, volver a recordar el proyecto es algo para mí muy importante porque fue, fue un acercamiento como investigadora, muy fuerte y en cuanto a cómo incidir en la población docente también entonces agradezco la invitación y el, el proyecto también que ustedes están teniendo en esto de, de hacer entrevistas y conocer qué se hace en Latinoamérica con docentes ¿Cómo se financió el proyecto? El proyecto tenía como, como objetivo llegar a la mayor cantidad de profesores posibles del sistema educativo nacional mexicano y lo que hizo la Secretaría de Educación Pública quien ha financiado este proyecto fue contactarse con el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Tanto el Departamento de Matemática Educativa, como la Secretaría de Educación Pública, fueron quienes trabajaron con este, esta iniciativa de desarrollo profesional docente. La Secretaría de Educación Pública se ha encargado de la parte financiera y administrativa y nosotros nos ocupamos de la parte académica en todo sentido. Ya. Oye, ¿y, eh, ¿cómo, ¿Cómo se convocó a los profesores? ¿De qué manera? Bueno... La convocatoria era a través de las subdirecciones estatales. México cuenta con 32 estados. Cada estado tenía la posibilidad de enviar a 10 profesores. Por lo cual estamos hablando de 320 profesores en cada una de las generaciones que participaron con nosotros. Participaron tres generaciones. ¿Cómo se elegían estos profesores? Nosotros habíamos diseñado en su momento un examen de admisión de 75 reactivos, 75 reactivos que contaban con eh, situaciones, actividades específicas de los tres ejes de, que tenemos nosotros en México, nosotros en <risa> México, eh, que tenemos de eh, secundaria, que es sentido numérico y pensamiento algebraico, eh, espacio, forma y medida y manejo de la información. Ellos respondían a ese examen de admisión y nosotros académicamente tomábamos la selección de los 10 profesores de cada estado. ¿Por qué digo académicamente? Porque esa era una característica fundamental de este proyecto. Se elegía quienes iban a participar de la especialización por un mérito académico. Lo elegíamos a través de un examen de admisión. ¿Y, y cómo fue la convocatoria en términos de cantidad de postulaciones y cantidad de seleccionados, fue, fue mucho sí. mayor. a medida que... bueno, en la primera generación tuvimos gran número de, de profesores que estaban acercándose al proyecto, porque decir que el Centro de Investigación y Estudios Avanzados iba a dar un, un proyecto para profesores, un curso de desarrollo profesional docente, era algo nuevo, y aparte un curso que duraba dos semanas intensivas de trabajo presencial y luego meses de continuidad. Entonces, estaba planteando algo innovador dentro de lo que eran las propuestas para docentes. La segunda generación ya fueron muchos más y la tercera muchísimos más. Entonces, sí había, empezaba a crecer la demanda, de... la demanda de este proyecto y luego seguimos recibiendo llamadas de bueno, ¿y cuándo viene la otra? y demás, pero sí, fue, fue un aumento. Ah, oye, mira está súper bueno entonces y yo eh, desde hablamos, estuvimos discutiendo un poco esta pregunta de cuáles eran las retribuciones que recibían los profesores a modo de ejemplo, eh, por ejemplo en Chile cuando se hacen formaciones eh, hay ciertas formaciones que están eh, acreditadas por una institución que dep depende del, del Ministerio de Educación entonces para los profesores son más atractivas esas, eh, esas formaciones porque de cierta manera están validadas y les pueden servir tanto para los escalafones o para la postulación a beca o pasantía o, o lo que sea había algo de eso bueno hay otro otro sabor agregado del proyecto los profesores cuando comenzaban a participar eh, sabían que no iban a tener retribución en cuanto a puntos para escalafón o puntos académicos porque nosotros no podíamos ofrecer eso dado que eso se encargaba de la Secretaría de Educación Pública. Después, cada Estado lo que hizo fue tramitar por su cuenta cómo eso podía llegar a validarles algo a los profesores. ¿Qué era lo interesante de este proyecto? Ellos iban a estar de tiempo completo en el centro de investigación. con lo cual, iban a tener conferencias de investigadores en activo del centro de investigación cuando fueron a la unidad del de Distrito Federal del Simbestab vieron, por ejemplo, un cerebro y estuvieron con los investigadores que estudian el cerebro y estuvieron con los que trabajan con el, la gripe porcina tan conocida que nos asustó en Latinoamérica bueno, ahí en Simbestab es donde se trabajó el tema de cómo afrontar esa, esa enfermedad entonces tuvieron acceso a eso en Unidad Mérida, toda la parte marina en Unidad de Querétaro, toda la parte de materiales y vieron cómo se hacían esas cosas. Entonces, el atractivo era conocer también el tema de la ciencia, ciencia. Eh, de primera mano. Y que se está desarrollando en, en, en México. Tal cual, en su país. Eh, bueno, eh, ahora, ¿en, ¿en qué consistía la especialización? Por ejemplo, los profesores ya eran seleccionados. ¿Qué, qué ocurría después? Ok... Eh, los profesores se acercaban a el estado que iba a ser sede en ese momento. El primero fue en el Distrito Federal, luego lo hicimos en Querétaro y por último en Mérida. Los profesores se acercaban y permanecían entre dos semanas y una, depende de la generación, fueron dos semanas en donde iban al semestad de lunes a viernes, desde muy tempranito, 8 de la mañana, hasta 6 de la tarde más o menos. Ya, entonces, ahora me gustaría hacerte como, yo creo que es la pregunta más práctica, que tiene que ver, los profesores eran seleccionados. Después de eso, ¿qué ocurría? ¿Qué, qué era lo que qué pasaba? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollaba en la práctica el proyecto? Ok, los profesores lo que tenían era, eh, bueno, el proyecto era de dos semanas presenciales, dos o una dependiendo qué generación. Una actividad presencial en donde acudían a las sedes de Sinvestav, todo era en una sede de Sin Bestab, de 8 de la mañana, a 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. O sea, desde muy temprano. Era intensivo, eh, comíamos ahí mismo, así ¿Y, y que... Profesora, de, todo, de, todo México, entonces, de todo México se alojaban en... En un hotel. Estaban todos en un hotel, también financiado por la Secretaría de Educación Pública, y los trasladaban hacia el Cimbestar. ¿Ahí qué ocurría? Teníamos el equipo, había bueno, la dirección general del proyecto a cargo de la doctora Rosa María Faján, un equipo coordinador, del cual era miembro, yo era miembro de ahí, y el equipo de tutores. Los tutores eran quienes trabajaban con los profesores en una parte de las actividades que tenían durante la estancia. ¿Cómo se dividían esas actividades? Uno era la, lo que hoy podemos llamar la problematización del saber matemático escolar. ¿Qué eran Situaciones de aprendizaje en donde los profesores cuestionaban el saber matemático. Particularmente esa era la discusión. Empezaban por resolver actividades, resolver situaciones que desafiaran intelectualmente a los profesores y a partir de ahí cuestionaban el saber posteriormente se hacían discusiones del tipo, bueno, ok, ahora cómo esto trabajarlo, de qué me sirve porque los profesores preguntaban bueno, y esto qué voy a hacer, ¿no? las primeras preguntas eran ¿y ahora qué hago con todo esto? Eh, luego teníamos, esa era la parte de la discusión matemática, puramente matemática posteriormente trabajábamos con círculos de estudio los círculos de estudio eran coordinados por investigadores que discutíamos, por ejemplo, la realidad áblica, que discutíamos eh, cómo atravesar las reformas educativas, discutíamos sus experiencias de aula. Eran círculos en donde los profesores hablaban y externaban sus preocupaciones como docentes en activo. Teníamos también visitas a laboratorio en donde conocían que se hacía en el Centro de Investigación, y teníamos conferencias magistrales, que eran conferencias en donde podía ser de temas que no tenían que ver, entre comillas, directamente con la, de sala, la, de la sala de clase de, de matemática, físicos, eh, premios, premios muy reconocidos en México, que le estaban dando una, una conferencia, y los, los profesores después decían yo lo vi en la tele y me estaba dando la conferencia a mí y cuando terminé bajó y le pregunté entonces acercar eso, eso fue también para los profesores fuerte, igual que para nosotros. Sí. ¿eh? Eh, y tenía también conferencias de matemáticos educativos que les, les mostraban la investigación de frontera que se estaba haciendo en ese momento dentro del, del Departamento de Matemática Educativa. Esas eran las actividades variadas que tenían los profesores dentro del proyecto durante dos semanas en la fase presencial. Todo esto coordinado por tutores que eran como los guías de esas, de los grupos que se dividían. 320 profesores divididos en grupos de entre 15 y 20 cada uno, donde lo que se buscaba era diversidad de género y diversidad de, de estados. ¿Para que se pudiera generar una comunidad educativa con todos los profesores del, en México. Otra cosa que me llamó la atención de, de este proyecto fue que eh, ustedes buscaron divulgar los resultados a través de una página web que eso en general me parece súper importante porque muchas veces estos proyectos que son muy buenos a veces quedan escondidos entre las personas que participaron y las que lo desarrollaron y el resto de la comunidad no sabe mucho acerca de eso. En este caso particular, ustedes también desarrollaron toda una página que tiene un muy buen diseño eh, eh, y que es, es bastante operativa, donde los profesores compartían su experiencia. ¿Eran elegidas? ¿Son toda la experiencia? ¿Cómo Son, es? El, el proyecto, lo que acabo de contar, es la parte presencial. Después tenían una fase de reproducibilidad, que era donde ellos diseñaban situaciones de aprendizaje que estaban coordinadas por un, por un tutor del CIMBESTAP de y esa era una fase en línea a través de una plataforma había interacciones de chat, de foros y demás de... ¿Plataforma Moodle? Plataforma Moodle, sí eh, ellos, a través de distintos trabajos hacían lo que es el diseño de situaciones de aprendizaje diseñaban en grupo e implementaban en sus aulas y ahí que vemos ...que cada uno hacía las modificaciones correspondientes... ...teniendo en cuenta el contexto. Su, el contexto, sus estudiantes. O sea, lo que se discutía era la parte matemática... ...cómo nosotros íbamos a plantearnos la idea matemática... ...y las modificaciones correspondientes... ...que cada uno de los profesores iba a poner en juego en su aula. Luego eso se reportaba... ...ahí teníamos lo que aparece, el portal de las situaciones de aprendizaje... ...porque ellos reportaban qué es lo que habían hecho... Los estudiantes, qué es lo que habían hecho ellos en situación de acción y qué cosas creían que eran necesarias modificar y qué cosas dijeron, esto hay que tenerlo en cuenta para una próxima situación. Eso es lo que se subió a la plataforma, no hubo selección, hubo trabajo muy duro porque había que estructurar todo. claro La organización tenía que ser homogénea en tanto poder comunicarlo para que... La gente que leyera supiera, bueno, acaba de hablar de qué pasó con sus estudiantes, acaba de hablar de cuál era el objetivo de la situación. Y después de eso, ellos tenían la fase de reproducción, que es cuando estos 320 de la primera generación, y así con cada generación, reproducían lo que habían vivido en el Simbestab para 10 profesores de su estado. Con lo cual estamos diciendo 320 por 10 más... Los 320 de que, que eran de la generación. Esta reproducción, los profesores contaban con los videos de las conferencias, contaban con videos que les pasábamos nosotros de distintos trabajos y con todas las situaciones que podían trabajar con los nuevos profesores. O sea, es como una red de formador de formadores. Ajá. Se generaba esto de, de lo escalonado que se hablaba en la, en la entrevista anterior a partir de un trabajo continuo y prolongado. ¿Y eso duró finalmente entonces tres generaciones? Tres generaciones. ah y eh, Ahora, para finalizar, eh, ustedes eh, a partir de esto han hecho un montón de investigación dentro del sí. CIMITAR. Entonces, eso yo creo que es una componente también súper importante de, de este proyecto. Eh, a, a grosso modo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado esto? En particular el trabajo que tú hiciste de, de maestría, entiendo, y ahora el de que, doctorado. El de doctorado. Sí, bueno, la verdad, eh, tener la posibilidad de, de entrar al aula, o sea, y entrar al aula no físicamente, sino entrar al aula eh, con los profesores, trabajar con los profesores reales, es una oportunidad que todo investigador desea. Entonces, en el año 2010, que fue este proyecto 2010-2011, continuó un tiempo más, porque fue, fue largo el, todo el tema de la reproducción y demás. En, se hicieron distintas investigaciones, en particular la, la personal que estamos llevando a cabo con el doctor Cantoral y la doctora Montiel, que trabaja sobre el empoderamiento docente, es una pregunta que nos hacemos en ese proyecto, que fue, ¿qué les pasa a los docentes que terminan diciendo, voy a cambiar el mundo?, si nosotros no les enseñamos nada, porque ellos están acostumbrados a que les digan cómo enseñar, ¿no? qué hacer? Y nosotros no les dijimos eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese proyecto que, nosotros, que en ellos se generó esta idea de puedo cambiar las cosas? Y ahí es lo que nosotros hoy decimos un empoderamiento docente porque estuvo la discusión basada en el saber matemático y no solo en las técnicas didácticas y pedagógicas para poder enseñar, sino que lo que ellos trabajan todos los días, nosotros lo pusimos en discusión, que era el saber matemático escolar. Entonces, esa fue una de las investigaciones. También se trabaja el tema de la reflexión, el tema de, eh, de las telesecundarias, eh, distintas actividades en relación a, a profesores con relación a los profesores de secundaria y también se extendió a bachillerato con otros proyectos que el CIMBESTAB está llevando a cabo. Eh, ya, bueno, eh, muchas gracias Daniela por, por este espacio que nos diste y bueno, yo sé que ahora tú continúas, estás eh, haciendo ahora una pasantía aquí en París, pero continúas en Portugal, España e Italia, así que mucha suerte y, y de nuevo, gracias por, por el espacio que nos diste. Muchas gracias a ustedes, chicos.